Hola, buenas tardes. Eh, vamos a explicar cómo se hace la adaptación de las uh, combinaciones de teclas en ACROSS. Eh, me imagino que tú como traductor trabajas con, habitualmente con MemoQ o con trados y a, algunas veces tienes que trabajar con eh, ACROSS o eh, TRANSIT. Y eh, también, por supuesto, con Wordfast, eh, tipos de software de memoria de traducción. En este caso, vemos cómo es eh, la adaptación de las combinaciones de teclas o teclas rápidas en eh, Across. Tienes que ir aquí, eh, lo tengo en alemán, trasting Combination en Anpassen. Y aquí te explica eh, cómo tienes que hacerlo. ¿no? Okay, pues eso es todo.